La, la cantidad de horas que pasamos en nuestra formación en la escuela, que están dirigidas a lo material o lo intelectual, comparando con las horas que se dedica a la formación emocional. Es básicamente cero. Pero si miramos nuestras vidas, si sí, tenemos enorme éxito en la carrera y, y muchos bienes materiales, una seguridad financiera, financiera perfecta, pero somos enojados, o tristes, o frustrados, o con mucho apego y carencia e insatisfacción que necesito más, necesito más, o ansiedad, es muy difícil decir que tenemos una excelente vida, que somos felices, aunque podemos tener todos los re reconocimientos profesionales y todos los coches y tablets y vacaciones que queremos tener. Podemos ver sí. que nuestra madurez emocional, social, como sociedad y como individuos, individuos nuestra madurez emocional no está al par de nuestro desarrollo material. Y esto es un problema, es un problema para nosotros cuyo mundo está poblado no principalmente con cosas materiales, El, las experiencias que vivi vivimos están mayormente impactados por nuestra situación interna. No necesitamos estudiar para saber que nuestra vida emocional es decisiva en decidir si tenemos una vida feliz o no.